Yeah. Hola y bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a enseñar 6 increíbles trucos Utilizando una bolsa Ziploc ¡Vamos! Supongamos que tienes una nevera portátil como esta Y la quieres llevar a un día de campo Así que la quieres llenar de cervezas para lo cual vas a colocar muchos cubos de hielo. El problema es que después de algunas horas tus cubos de hielo se van a derretir. Y entonces se va a llenar de agua tu nevera. Para evitar que esto pase vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer es a sumergir la esponja dentro de agua. Y luego la vamos a meter dentro de una bolsa ciclo. Como esta. y la vamos a sellar ahora la metemos dentro del congelador después de muchas horas en la nevera se ha endurecido y se ha congelado esto nos puede servir para reemplazar el hielo cuando se descongele no va a haber ningún problema de que se llene de agua nuestra nevera o lo que sea que estemos utilizando para mantener frescas nuestras bebidas tenemos este delicioso plato de carne y lo queremos guardar en una bolsa ciflox pero como se dan cuenta queda aire y no queremos que quede aire así que vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer es a sumergir nuestra bolsa dentro de agua y quitarle con esto todo todo todo el aire que podamos queda completamente sellada al vacío sin aires contaminantes que la puedan dañar eh, Bueno, supongamos que tenemos una bolsa como esta con algo de comida ya nos comimos algo y nos queda una buena porción idealmente sería la mitad lo que vamos a hacer para sellarla es vamos a Abrir esto así Conseguimos una botella vacía Y recortamos la punta Vamos a hacer una trencita así Que quede como una cuerda Y lo vamos a meter en la botella así luego yeah. luego vamos a abrir esto así de esta manera y ahora vamos a colocar la tapa y de esa forma tenemos ya nuestra bolsa Voy una taza de alcohol y un poquito más, más o menos un cuarto y voy a colocar tres tazas de agua. Entonces agarramos sacándole el aire Ay, y lo mezclamos bien bien bien mezclado y lo mezclamos muy bien Ahora la metemos dentro del congelador. Después de unas horas en el congelador queda así. No se congela en forma de cubo, no se congela como un bloque, sino que se congela como algo más parecido a la nieve, es algo flexible, un poco parecido al gel. Sí. Si queremos aplicar frío sobre algo, sobre alguna parte de nuestro cuerpo, podemos colocar una tela y encima nuestra bolsa de gel Y de esta manera podemos aplicar frío Recuerden que demasiado frío puede quemar la piel bueno, Lo que vamos a hacer es a colocar jugo de mandarina Dentro de la bolsa Ziploc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 es a colocarla dentro de otra bolsa ziploc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 Listo, ahora vamos a cerrar bien la bolsa. Y lo vamos a mover bien. Vamos a agitar bien. Podemos meternos en una toalla si está demasiado congelado. Y hacerle Y moverlo de un lado al otro. Moverlo muy bien.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 que no quede tan salado como mi hermana, <risa> y ahora lo que vamos a hacer es servirlo. queda una deliciosa nieve de mandarina o naranja o lo que quieran completamente natural sin sabores artificiales delicioso Si vamos a la playa, a nuestro celular, le pueden entrar muchas cosas. Le puede caer arena, le puede entrar agua, agua salada, lo cual lo puede dañar. Así que para evitarnos estos problemas y evitar que nuestro celular se moje o le entre arena, vamos a hacer esto. Vamos a meterlo dentro de una bolsa Ziploc. Le vamos a sacar el aire a la bolsa y lo vamos a cerrar de esta manera nuestro celular queda protegido y como pueden ver la pantalla se puede usar perfectamente sin ningún problema un próximo